Hola, bienvenidos a este séptimo vídeo en el que explicamos cómo hacer un juego sencillo con GameMaker. Después del sexto vídeo, nuestro juego estaba ya acabado en cuanto a sus funciones. En este séptimo vídeo vamos a aprender cómo introducir música de fondo y efectos de sonido en nuestro juego. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos esos sonidos y música en nuestro ordenador. Hay muchas páginas que ofrecen de manera gratuita, música y efectos de sonido. Yo he elegido esta, pero normalmente tenemos que leer la licencia porque eh, normalmente piden que se haga crédito. En los créditos incluyamos la página donde se han descargado. Este es nuestro caso. Vamos a descargar los, los sonidos de Free SF aquí, pero tendremos que poner los créditos que lo hemos descargado de allí. Para ir más rápido, ya me he descargado yo un par de sonidos, una música de fondo que va a ser la música del juego y un efecto de sonido para los giros de la nave espacial bien, para meter esta música y, estos, y este sonido de giro en nuestro juego tenemos que irnos en primer lugar a Sounds aquí tenemos que meter botón derecho, crear sonido y vamos a meter la música de fondo. Le ponemos de nombre, por ejemplo, SND Music. Le damos aquí para cargar el sonido desde un archivo. Y elegimos el archivo MP3 que nos hemos descargado de la página donde se ofrecía la música y los sonidos. Le damos a OK. Ya tenemos SND Music. Ahora vamos a coger el sonido, crear sonido. Y este lo vamos a llamar SND Giro. Va a ser el sonido de la nave cada vez que haga un giro. Le damos a cargar el sonido de un archivo. Y elegimos el sonido. Le damos a OK. Y ya tenemos SND Music, SND Giro. Vamos a introducir la música de fondo en el juego. Para ello lo vamos a, vamos a hacer un objeto. Botón derecho, crear objeto. Y lo voy a llamar obj Music. Este objeto va a ser invisible. No va a tener ningún sprite. Pero sí va a tener una acción cuando ocurre un evento. El evento que va a ocurrir es crearse. Y cuando se cree vamos a hacer que suene la música. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que ir a la pestaña Main 1. Y en Sounds tenemos tres posibles iconos. Eh, que suene un sonido. De tener un sonido o chequear si un sonido está sonando. Elegimos el primero de ellos, Play Sound. Y aquí elegimos el sonido. Voy a coger la música de fondo. Y el loop podemos poner que una vez que acabe la música, vuelva otra vez desde el principio. Le voy a decir que sí, que lo haga. Si acabase la música, porque el juego dura más de la cuenta, vuelve otra vez al principio y está sonando todo el rato la música de fondo. Le doy OK, OK. Y ahora voy a meter la música de fondo que empiece a sonar desde la portada del juego y así cuando empecemos la fase seguirá sonando le damos a objects elegimos el objeto música que hemos creado lo voy a poner aquí arriba aparece un circulito azul porque no tiene ningún sprite incluido en él y le damos ok vamos a ver cómo queda nuestro juego y ahora vemos en cuanto compile Al comenzar el juego empieza a sonar la música y e incluso si le damos a estar y cambiamos de Run la música sigue sonando. Incluso si hemos perdido sigue sonando, eso sí, cuando salimos del juego deja de sonar. Vamos a poner el sonido de giro ahora eh, en cada objeto nave de los que tenemos cada vez que se gire. Para ello nos metemos dentro de cada uno de los objetos y en Left, Up, Right y Down vamos a meter que suene el sonido de giro. Pues vamos a irnos a Main 1, Sounds, y el sonido que elegimos es el CN de giro. Y aquí en Loop, si sí lo dejo en False, para que suene una vez y ya deje de sonar. Ok, puedo incluso copiar y pegar. Botón derecho, Copy, y voy pegándolo en cada uno de ellos. Recordemos que, como hicimos copias de las naves según el nivel en el que estábamos, vamos a meterlas en todas ellas. Pegamos. Y en, en la tercera copia de la nave que hicimos. Pues lo vamos a pegar también. Perfecto. Ahora si ejecutamos nuestro juego. Suena la música de inicio al empezar. Y. Bueno ha suenado el giro. Se escucha flojito. Pero cada vez que le damos a giro a mover la nave suena el sonido que le hemos puesto para cuando gire. Eh, ¿Hemos acabado ya? No, porque al coger los sonidos de una página en la que hay que hacer referencia a la página de donde lo hemos cogido tenemos que ponerlo, es decir, tenemos que poner que los sonidos lo hemos cogido de esta dirección. Eh, pues cómo se hace eso, vamos a meternos por ejemplo en el fondo de la portada, le damos Edit Background y dentro de este background vamos a poner por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha, que el juego lo hemos hecho nosotros y que el sonido es de Free Sound FX. Eh, vamos a elegir un tipo de letra, por ejemplo, Ravi y tamaño 26, por ejemplo, también color amarillo, y escribimos el texto. Música por... Y ponemos la dirección, bueno, me ha quedado un poco pequeño, lo voy a poner un poquito más grande. Lo ponemos aquí debajo y vamos a poner que lo hemos desarrollado nosotros. Aquí quedan los créditos en la portada. Bien, ahora al ejecutar nuestro juego veremos los créditos también al empezar. Bueno, con esto acabamos el, el séptimo vídeo de nuestra serie. Espero que haya, os haya gustado. Un saludo a todos.